Yeah. Mm -hmm. Thank mm -hmm. you yeah. Estamos preparados listo para el show Somos de bolivia el gran matador Y vinimos decididos a conquistar el corazón Tú rock, rock, Rey de rock, rock, rock, A ti se mi gente en situación Nosotros tocamos si ustedes descontrolan Porque esta noche pintó un multiverso Yo, yo, yo, seguiré cantando Somos, El gran matador, vamos a romper el escenario que no quede nada, nada, sana. No. Vamos a romper el escenario al sonido del tambor, del gran matador. Y vamos a romper el escenario que no quede nada, nada sano En toda la nación hay mucha gente que vive criticando, no importa quiénes son, siempre va la negación. Sigo parado luchando por lo que quiero con cuyo siguiente mi la lo Somos los hermanos desde que empezamos unidos todos por la misma Yo, yo. te grita, hey, hey, hey, hey. vamos a romper el escenario Y que te grita, hey, hey, hey, hey. vamos a romper el escenario El sonido del tambor entre matadores Y vamos a romper el escenario, que no pierdo Lo que diga la gente Soy joya y lucho por mi nación La paz mi vida te entrego yo Esta canción, que mejor te escuche con atención Esta es mi tierra donde nació La libertad en su esplendor. De mi ciudad su estoy Pintura colonial una a modernidad Donde los sueños se hacen realidad Contra abajo y esfuerzo de un paseo de rival Soy pan señor, y valiente No me importa lo que diga la gente yo cora y lucho por mi nación La práctica te entrego yo Yo soy paseño de corazón Un sentimiento, fuerza tu pasión Yo soy paseño de corazón De gente que pulmón Yo soy paseño ¡Al sonido del tambor! ¡El, el Gran Matador! ¡Saya, saya, saya, saya! ¡Saya, saya, el Gran Matador! Y le gritamos al mundo entero. ¡Se siente, se siente! Bolivia presente Se siente, se siente Bolivia presente con el sonido del amor El llamador, matador yeah. Representando A mi gente Bolivia presente yeah. y, como, y como dice Y como dice Y oriente esta canción es para mi gente vení. Te invito a mi tierra y mi cultura Con altura, gente dura, luchadora y defensora Mi de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia está presente Bolivia está presente Bolivia presente. presente. Bolivia está presente Bolivia presente la yeah. la yeah. Te regalo mi boliviano Revolucionario, carajo, saltando, saltando, quiero ver esas palmas bien alto, latinoamericano, corazón en la mano, Bolivia, para todos los ausentes, arriba, arriba, yo soy de Bolivia, suerte, arriba, arriba, yo soy de Bolivia. de la paz, luchando por la biodiversidad, en mi pesca boliviana me encanta respirar, alegría, entregar, música para bailar, en el alma apreciar, andina, latina, me gusta boliviana, sonica, mucha energía, y en la vibra, corriendo con de la suquidad, en los apres, job, job, job, job y afroboliviana presente desde los yungas de Bolivia suena so, so, so, so, so, so. y en las casitas que todo el mundo aplauda que todo el mundo aplauda que todo el mundo aplauda todos aplauden así, sí, sí. todos aplauden así y vamos, y vamos y vamos para adelante ¿sí? como un rayito de sol, sol llegaste en mi corazón como un rayito Sol Llegaste a mi corazón Para llenarlo de amor, ay, ay, ay Pero también de dolor Que triste ahora mi suspiro Para llenarlo de amor, ay, ay Pero también de dolor Que triste ahora mi suspiro Si yo fuera presidente y yeah. un puente Por Mario.